Hola familia, lo hemos logrado, hemos llegado a los 500 miembros, muchísimas gracias a todos que me han seguido por los últimos 11 meses, creo que a finales de junio del año pasado fue cuando empecé a hacer estos videos, espero que les esté ayudando un poquito para que le entiendan mejor al juego estén encontrando buenas estrategias o que les ayude de cualquier otra manera para que sigan avanzando en el juego es lo principal de este canal de poder compartir con ustedes sobre el juego de aplan para que tengan una bonita experiencia ya sabemos lo muy difícil que es entender al juego y siempre estamos aprendiendo algo nuevo pero vamos a hablar sobre el evento sobre el sorteo vamos a hablar sobre las reglas qué es lo que tienen que hacer para que hablemos de los premios y cómo tienen que registrarse en uno de los videos cuando anuncié sobre este evento hablé un poquito sobre las reglas pero cambié algunas cosas así es que vamos a leer las reglas otra vez para que entiendan y puedan participar bien Pónganle pausa para que puedan leer todo con calma por si empiezo a hablar muy rápido como habíamos mencionado vamos a tener diferentes tipos de premios opciones para que los ganadores puedan escoger entre sparks por una semana, una propiedad o UPEX. Los primeros tres lugares van a tener esa opción. El cuarto y quinto lugar solamente tendrá la opción de escoger Sparks por una semana o una tarjetita de upland Aquí están las reglas. Los participantes tienen que ser de nivel uplander o más alto. Esto es importante, necesario, porque solamente así se pueden hacer las transacciones, las transferencias de UPEX o de propiedades. Y para poder tener una construcción, tienen que tener Sparks y normalmente tienen que ser de nivel pro o más alto. Los participantes tienen que estar suscritos al canal del Barrio Latino Aplan en YouTube. Si no se han suscrito, tienen que hacerlo familia para que puedan participar en este evento. Los participantes tienen que ser miembros del canal de Discord del Barrio Latino. No más tardar de 24 horas después de que suba este video con el link del formulario digamos que suba el video un martes a las 12 pm, 12 de la tarde entonces si no son miembros del barrio ven este video, tienen que ser miembros del barrio antes de las 12 pm del miércoles del siguiente día, ¿por qué necesitamos esto? porque será la forma de poder comunicarme con los ganadores en unas ocasiones pedí el correo electrónico y la verdad no me sentí muy cómodo pidiéndoles su correo electrónico muy importante que pongan el nombre correcto que tienen en el Discord del barrio, tuvimos un evento hace como dos meses creo que un jugador se perdió 25 mil UPEX o 30 mil UPEX porque no nos pudimos comunicar con ese jugador se ganó el premio, creo que sí fueron 30 mil UPEX y cuando quise poner su nombre en el Discord no me salía porque el nombre que puso en el formulario fue totalmente diferente y no se contactó con nosotros hasta una semana después. Lamentablemente no se pudo ganar el premio y se lo perdió. Importante que sean miembros del barrio para poder contactarlos y en el formulario pongan el nombre correcto que tienen en el barrio latino, en el Discord del barrio latino. El formulario se va a cerrar siete días después de que se suba este video si subo el video un domingo a las 12 de la tarde, tendrán tiempo para llenarlo hasta el próximo domingo antes de las 12 de la tarde. El sorteo será entre 24 a 48 horas después de que se cierre el formulario, dependiendo qué tan ocupado esté con el trabajo más que nada. Es cuando voy a poder hacer el video. Lo voy a tratar de hacer en vivo, familia. Trataré de anunciarlo, pero aún no sé dependiendo de aunque salir de viaje o no. Los participantes tienen que darle un like a este video anunciando que haremos el sorteo. Los participantes tienen que dejar un comentario en este video compartiendo una estrategia del juego. Y los participantes necesitarán llenar el formulario para entrar al sorteo. El link del formulario estará en la descripción del video. Si nos regresamos al canal, por ejemplo, en este último que subí, una vez más pueden dejar su comentario. Aquí en la descripción del video, aquí en la descripción del video, siempre dejo algunos links. Tengo el link del barrio, el link del Twitter, pero aquí voy a poner el link del formulario en la descripción de este video. Aquí tienen que dejar un comentario dando un consejo de una estrategia. Muy importante que dejen ese comentario porque tal vez hay algo que algún jugador no sepa y eso ayudará mucho a los miembros del canal. Y también tienen que dejarle un like al video hacen eso le dan al link del formulario se vienen acá van a poner su nombre de usuario en aplan para que sepa yo que son jugadores de aplan su nombre de usuario en el Discord del barrio latino una vez más para que me pueda yo contactar con ustedes si son ganadores le dieron un like al video, no si no le dieron no van a poder participar dejaron un comentario en el video con una estrategia y pusieron que no no van a poder participar son miembros del canal del barrio latino aplan en youtube no lo son suscríbanse para que puedan participar y si son de nivel uplander o más alto importante porque no no vamos a poder hacer estas transacciones dentro del juego seguimos con las reglas voy a hacer el sorteo usando la página de wheel of names y una vez más trataré de hacer el sorteo en vivo y trataré de anunciarlo unas 12 24 horas antes de que haga el enlace en vivo los ganadores tendrán 5 días para reclamar el premio, 120 horas. Si me salieron bien las cuentas, si el premio no es reclamado antes de las 120 horas, se escogerá otro ganador en 24 horas. Una vez más importante, que pongan su información correcta en el formulario. Si van a escoger los Sparks Familia, tienen que tener una propiedad en construcción a su nombre. Otro jugador, también tuvimos otro evento que se ganó los Sparks, no le pudimos dar los Sparks porque no estaba construyendo él, se los quería poner a otro jugador y lamentablemente no pudo reclamar ese premio. Si escogen los UPEX van a necesitar un Burner, hice un video explicando cómo usar los Burners y cada quien pagará el 5% de comisión para comprar y vender el Burner. Si quedan en cuarto o quinto lugar tienen que tener una billetera de wax para que se pueda transferir la tarjeta de Upland. Aquí están las direcciones de las propiedades, en Los Ángeles, Chicago y Nashville, y las tarjetitas de Upland que regalaré. También hice un video explicando cómo subir estas tarjetitas al juego. En el momento no hay ninguna utilidad, lamentablemente, pero tal vez en el futuro les sirva para hacer un tipo de transacción. Una vez más, familia, muchísimas gracias por este último año que han estado viendo los videos. Cuando lleguemos a los 750 miembros, haré otro sorteo. Cuando lleguemos a los 1,000, tengo planeado algo muy especial. Está yo pensando en regalar una propiedad con una casita. Tal vez para ese entonces ya podamos rentar nuestras casas a otros jugadores. En estos días voy a tratar de subir otros videos más que me han pedido. También hablaré sobre el evento en Las Vegas el próximo mes. Se van a juntar los de APLAN y están invitando a la comunidad para que vayan a Las Vegas donde van a tener muchos eventos trataré de hacer un video explicando todo todo eso para que aprovechen porque van a tener muchos muchos premios bueno familia muchísimas gracias suerte a todos y una vez más mil gracias por acompañarme viendo los videos hasta luego familia que tengan un bonito día y nos vemos despuésito en el metaverso.